El Pleno de la Junta Central Electoral concedió un plazo de 15 días para que cualquier persona aspirante a cargo de elección popular proceda de manera voluntaria a retirar el material publicitario colocado en los espacios públicos del país. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, las vallas persisten en varios espacios. Michel Frías, encargado de la Junta Municipal Electoral, reiteró. El día de anoche, eh, ya el Pleno... Eh, emitió una resolución estableciendo eh, le, un plazo de 15 días para esa parte. Cuestionamos al precandidato por el PLD Rafael Díaz en torno a la advertencia de la Junta Central Electoral. Y se han instalado algunas vallas, al igual que otros candidatos de diferentes nominaciones presidenciales, senatoriales, eh, a las alcaldías, y nosotros eh, sí, la tenemos y reconocemos y estamos dispuestos a adaptarnos a, lo que, a la prerrogativa de la ley. Inmediatamente esto haya que ejecutarlo, nosotros somos uno de los, eh, de los llamados, porque nos gusta respetar la ley pues para que se nos respete nuestro, nuestro espacio y también nuestros objetivos. Inmediatamente haya que tomar una decisión, nosotros seríamos los primeros que estaríamos eh, eh, dispuestos pues, a captar las disposiciones generales de la ley y la Constitución de la República. En relación a su organización política, expresó... Ahora ya habrían otros compañeros que están aspirando a otra, a otra posición y a la misma que yo que le tocaría a ellos o al el Partido de la Liberación Dominicana es el más llamado pues a, a emitir eh, algún escrito, alguna comunicación para que todos los aspirantes de nuestra organización política pues acarten esta medida porque si nosotros como partido de gobierno no ponemos el orden, no ponemos el ejemplo pues entonces ¿qué le vamos a llamar a la atención a los otros? La decisión se produce luego de que el Pleno de la Junta Central Electoral recibiera diversas solicitudes sobre el retiro de vallas, afiches, adhesivos, distintos murales y similares que se encuentran ubicados en distintos puntos del país y en virtud de la prohibición establecida para la colocación de dichos elementos promocionales en el reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019.